Les damos la bienvenida a este, su programa de CLATSO Televisión, una iniciativa tomada por los centros CLATSO de Colombia en una campaña de apoyo al proceso de paz en el país. Este es uno de cuatro programas que estamos desarrollando en los que nos hemos propuesto trabajar sobre lo que ha significado y significa para Colombia el acuerdo final de paz que permitió la salida de las FARC de la guerra, el estado actual de la implementación, que es el tema del programa que vamos a desarrollar con los, nuestros invitados en el día de hoy y posteriormente trabajaremos otros dos temas sobre las situaciones de violencia emergente y el impacto del el acuerdo de paz sobre los procesos de movilización en el país. Los dejo con Carolina Jiménez, quien es quien conjuntamente conmigo vamos a servir de moderadores de esta sesión. Bueno, un saludo para todas, todos y todas. Como dice Jaime, es una alegría poder compartir este espacio con todas las personas interesadas en el proceso de paz en Colombia, en la construcción de paz y sobre todo en su defensa hoy nos vamos a centrar en una valoración sobre lo que ha sido el balance del estado de implementación a cinco años ya de la firma del acuerdo la firma del Teatro Colón en noviembre de 2016, queremos advertir un poco sobre los riesgos que enfrenta el proceso, sobre avances retrocesos y bueno y los horizontes que se abren, para eso eh, el día de hoy tenemos una invitada, un invitado muy especiales, conocedores a profundidad de lo que ha sido el proceso porque desde diferentes espacios han participado y acompañado este ejercicio. Eh, por un lado tenemos a Consuelo Corredor, Consuelo es investigadora, profesora de la Universidad Nacional y hace parte junto con el CERAC y el CINEP de la Secretaría Técnica eh, de la Comisión de Seguimiento, Implementación y Verificación del Acuerdo, que es una instancia que crea el Acuerdo Final de Paz y está compuesta por delegados tanto del gobierno nacional como de la antigua FARC. Y por otro lado, nos va a acompañar el profesor eh, de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, Jairo Estrada, quien también hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, comisión creada en el marco de la Mesa de Conversaciones en La Habana. Un saludo para ustedes. Bueno, Carolina, si me permites, entonces quisiera solicitarle a nuestros invitados que situemos un poco el tema que nos interesa cuál es el estado de implementación en este momento del acuerdo final cuáles son los avances en qué puntos hay dificultades sustanciales en relación con la implementación todos sabemos que hay un debate y una controversia en el país eh, sobre el grado de implementación y sobre todo el compromiso del actual gobierno de Colombia presidido por Iván Duque en relación con el respeto y el cumplimiento de lo acordado en La Habana entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Entonces, si ustedes me permiten, invitaría a nuestra invitada Consuelo Corredor para que nos inicie en el tema. Bueno, muchas gracias tanto a... Los colegas que estamos eh, eh, en esta sesión como a la audiencia que está interesada en estos temas del acuerdo de paz a ver yo quisiera comenzar señalando una precisión que me parece de suma importancia y es que el acuerdo final que se firmó en noviembre de 2016 es un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y ello significa que el conflicto no ha terminado eh, y que justamente estamos ante el reto de tener un horizonte de transformaciones, ojalá estructurales, que realmente permitan construir ese camino, porque aún son muchos los actores armados, la recomposición de actores eh, que hay en el territorio y por supuesto que un conflicto de más de 60 años como lo ha sido el conflicto colombiano uno de los más largos que se conocen en el mundo pues realmente no se podría esperar que en cinco años hubiera terminado el conflicto y por eso también hay que advertir que lo establecido en la corte constitucional por parte de la corte constitucional eh, fue justamente establecer y refrendar un horizonte de implementación que ya ahora casi cinco años de la firma del acuerdo, eh, aún están establecidos dos periodos presidenciales más para continuar con la implementación y eh, en esta tarea es eh, de obligatorio cumplimiento por parte de todos los gobiernos el eh, incluir en sus planes nacionales de desarrollo un capítulo explícito sobre la construcción de paz, sobre los compromisos del acuerdo y los recursos que deben estar eh, disponibles para esa implementación. Eh, por lo pronto señalar que, pues, de, de todos es sabido que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en el segundo periodo fue cuando se logró la firma del acuerdo y en agosto de 2018 entra un nuevo gobierno presidido por, por Iván Duque, eh, y su partido de gobierno, el Centro Democrático, que fue justamente un partido que se opuso en el referendo a la aprobación del Acuerdo de Paz. Eso sin duda tiene una serie de costos de diversa índole, pero particularmente para la implementación y el gobierno eh, actual desde el inicio. Eh, planteó su postura frente al acuerdo a través de lo que denomina paz con legalidad. Esa política de paz con legalidad, eh, que es con la que se ha comprometido la, el actual gobierno, nosotros desde la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional consideramos que esa es una política de carácter selectivo, eh, con ello, ¿qué estamos diciendo? Que el acuerdo final no se agota en la política de paz con legalidad, sino que esta política pone el foco en algunos puntos que son de interés para la agenda del gobierno, y eso ha llevado a una implementación bastante desigual, porque hay unos puntos que están más avanzados, otros lo están menos, otros prácticamente no arrojan algunos resultados significativos. Más adelante puedo referirme a cada uno de los puntos. Eh, y por consiguiente, pues eh, una de las preocupaciones eh, muy fuertes eh, que hay de parte de distintos analistas es el hecho de que la integralidad del acuerdo final se puede ver lastimada porque una de las características de los seis puntos del acuerdo es que esto tiene una visión integral y cada uno de, de los puntos y cada uno de los compromisos establecidos en esos puntos pues realmente a su vez retroalimentan a otros puntos, están condicionados por otros y si se trata de una oportunidad para este país de la construcción de una paz estable y duradera, pues por supuesto que el acuerdo debe tener una integralidad que desafortunadamente por el ritmo diverso y el carácter selectivo que ha hecho de la política del gobierno actual, pues evidentemente que los ritmos son bastante diferentes. Gracias, Consuelo. Eh, Jairo, Consuelo ha propuesto varios elementos muy interesantes para el análisis, pero quisiéramos eh, ahondar en dos. Que quizás son objeto de interpretaciones muy diversas. Hay una situación eh, eh, que Consuelo señala a partir eh, del acto legislativo ratificado por la Corte Constitucional sobre que es un acuerdo que cobija al Estado, ¿cierto? No es un asunto estrictamente gubernamental. Pero en efecto, un poco hemos venido asistiendo a un incumplimiento por parte de la estatalidad de lo que representa el acuerdo. Entonces, por un lado, nos gustaría que pudieras ahondar un poco en el significado de que sea un acuerdo de Estado no gubernamental y por el otro, eh, las valoraciones de las implicaciones de los distintos gobiernos en la implementación de una política eh, de Estado. Consuelo a señalado el carácter selectivo del gobierno de iván duque eh, pero otras aproximaciones han sugerido que realmente hay un desconocimiento de lo consagrado en el acuerdo en el plan nacional de desarrollo que orienta el gobierno del centro democrático entonces quisiéramos que tú por favor pudieras abundar en algunos de estos asuntos Sí, bueno primero que todo un saludo para todas y para todos eh para la audiencia de Claxo en esta, de esta importante iniciativa. Un saludo pues para Consuelo, con quien tengo el gusto y la oportunidad de compartir una vez más reflexiones sobre el acuerdo de paz y su implementación y asimismo pues un saludo eh, para Carolina y para Jaime en su calidad de conductores de este programa. Yo creo que esas dos preguntas... Eh, que se han formulado, eh, las puedo también abordar a partir de mi valoración sobre el estado de la implementación del acuerdo. Eh, a mí me parece que cualquier análisis que uno haga sobre la implementación del acuerdo pues tiene que partir de lo que el acuerdo mismo dijo y sobre todo de un rasgo esencial del acuerdo en el que Consuelo hacía énfasis y es el de su carácter integral al cual incluso yo le agregaría otro adicional, y es que no solo se trata de integralidad, sino también de un cierto concepto de sincronía y secuencialidad en la implementación. Si uno hace ese análisis, evidentemente uno tiene que constatar que el, que el acuerdo de paz hoy, a cinco años, se encuentra en un estado crítico y precario, y amenaza con tendencias de consumación de la perfidia. Puede avanzar a ser parte de tantos acuerdos firmados por el Estado colombiano que han sido incumplidos, y cuando hablo aquí de acuerdos firmados por el Estado colombiano me, recuerdo, me refiero a acuerdos suscritos con el movimiento social y popular, con los indígenas, con los jóvenes, con los trabajadores, en fin, ¿no es cierto?, y ahí tenemos toda una estela de incumplimientos estatales a la cual se le puede agregar, visto de conjunto, reitero, el incumplimiento del acuerdo de paz, si no se produce una reconducción de la trayectoria que tiene hasta el momento. Esa es mi primera, digamos, esa es mi, primer, mi primera valoración. Esta afirmación que estoy haciendo, desde luego que no quiere desconocer en absoluto lo que hemos llamado los efectos políticos y culturales del acuerdo es evidente que la firma del acuerdo de paz y su puesta en marcha modificó de manera significativa importante el campo político en Colombia abrió nuevas posibilidades para las para las luchas le dio nuevas opciones digamos a los sectores eh, sociales y populares históricamente excluidos pues para que pudiesen entrar en, eh, y desplegar digamos sus acciones y, y, y, y pudiesen movilizarse, pero al mismo tiempo también hay que decir que la no implementación del acuerdo se ha acompañado como bien se recordaba de una continuidad, y una persistencia de la violencia en general, de la violencia política en particular, de tal manera que esa aspiración de la sociedad colombiana de que efectivamente pudiésemos transitar hacia un escenario de construcción de paz estable y duradera, pues evidentemente se ha visto afectada por las circunstancias específicas bajo las cuales se ha desarrollado el proceso de implementación. Y en ese, en ese marco, debo señalar que desde luego las políticas gubernamentales pues juegan un papel significativo e importante. Es cierto que la Corte Constitucional en el acto, digamos, en el acto legislativo 02 de 2017, conocido como el acto legislativo mediante el cual se produce el blindaje jurídico, dio una cierta protección al acuerdo y trazó unas pautas eh, acerca de cómo debía ser la implementación durante los siguientes tres eh, gobiernos completos, es decir, este que está terminando y dos gobiernos más pero también es cierto que esa obligación que se estableció para el Estado y para los gobiernos, como dice la propia jurisprudencia de la Corte, es una obligación de medio, y en la medida que es una obligación de medio, pues eso se ha prestado, ¿no?, como ocurre en general con las normas para la argumentación y para la interpretación, y eso es lo que lleva, por ejemplo, a que el gobierno de Duque afirme estar implementando el acuerdo con su llamada política paz con legalidad, cuando en sentido estricto, Cualquier análisis riguroso que se haga de la política de paz con legalidad, contrastado con los, contenidos del, con los contenidos del acuerdo, permite evidenciar de manera significativa que esta es la vía por la que optó el gobierno de Duque para hacer trizas el acuerdo. No, no lo pudo hacer trizas físicamente hablando, pero sí optó por una estrategia que es la de paz con legalidad que es la, la interpretación selectiva, como señalaba Consuelo, acomodada a sus intereses eh, políticos, pero en todo caso distanciándose esencialmente de los contenidos y disposiciones del acuerdo, lo cual se puede evidenciar y demostrar en los puntos específicos si los sometemos a escrutinio. Finalmente, debo destacar algo en, en esta valoración inicial, y es que eh, en este proceso de implementación que hemos advertido hay un componente que hay que destacar pese a las disminuciones que tuvo en su paso por el Congreso de la República y por efecto del control de constitucionalidad. Me refiero al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y específicamente a la jurisdicción especial para la paz. Más allá de las disminuciones que tuvo Digamos esto en el proceso de implementación, hay que reconocer que hay un avance importante en acercamientos a lo que es el proceso de construcción social de la verdad, asunto fundamental para poder avanzar en propósitos de superación de manera definitiva del conflicto armado, pues que ha afectado al país, ¿no es cierto? Se trata apenas, diría yo, de un aspecto inicial, las experiencias históricas en la. Comparación internacional nos indican que procesos de verdad son procesos que no se resuelven ni con comisiones de la verdad y tampoco pues con en este caso con la jurisdicción especial, pero sin duda ahí se ha abierto una beta que será muy interesante analizar y observar en los años subsiguientes porque eh, sin duda creo que va a ir contribuyendo a decantar un proceso que también necesita esta sociedad, sobre todo si se piensa en perspectiva de un cambio político y cultural con alcances generacionales. Gracias Jairo por tu presentación. Yo quisiera agregar una pregunta a ustedes. Eh, Consuelo, cuando intervino, planteó que uno de los contenidos y de los efectos que se esperaba en la implementación del acuerdo eran reformas estructurales para transformar algunas de las condiciones de vida que afectan a la, mayoría de la población, a la mayoría de la población colombiana. Y además insistió en que la política de paz con legalidad del actual gobierno es una política selectiva. Yo les preguntaría, ¿qué de aquello que hay de contenido en el acuerdo, que se puede orientar a impulsar procesos de reformismo estructural en el país en beneficio de las mayorías de la población, se está implementando, y cuáles son los, con criterio selectivo de acuerdo a la política de paz con legalidad, los puntos que ha priorizado este gobierno en la implementación. Pues como, como lo menciona Jaime, hay dos preguntas, ¿no? Eh, efectivamente, yo creo que una de las eh, características que hace que este acuerdo sea inédito frente a las experiencias anteriores de firma de acuerdo y dejación de armas que las ha habido en otras oportunidades, es que en esta ocasión eh, realmente se tiene una perspectiva de lo que los analistas llaman la paz positiva no se quedan únicamente en el terreno de la paz negativa, que es dejar las armas y que las personas se reintegren a la vida como puedan y se acabó. No, eh, yo creo que aquí el contenido del acuerdo es muy claro en una paz positiva y por eso eh, la dejación de armas fue solamente un punto de partida, que se cumplió a cabalidad. Eh, pero realmente hay que trascender a esas transformaciones estructurales, y por el momento me voy a referir a dos puntos que están íntimamente ligados, porque sería muy complejo coger punto por punto. Es el punto uno, que es en la reforma rural integral, y el punto cuatro, que es la solución al problema de las drogas eh, y en general las, las economías ilícitas. Eh, ¿Por qué? Porque en la historia del conflicto en Colombia, eh, la tierra ha estado en el corazón de la disputa territorial. Y ha estado en el corazón de los conflictos y de las prácticas más aberrantes de, de despojo, de desaparición, eh, todas esas formas bárbaras. Eh, el atraso en Colombia de la ruralidad frente a lo urbano es brutal. Eh, hay zonas en Colombia que están totalmente marginadas, que históricamente eh, han sido marginadas y que hoy después de cinco años incluso siguen marginadas de tal suerte que esa transformación estructural del campo es una condición sine qua non si uno quiere realmente construir una paz estable y duradera pero en buena medida la situación que se vive en la ruralidad y particularmente en los municipios más azotados por el conflicto que en la negociación de la habana llegó a identificar 170 municipios del país como los más azotados por el conflicto, eh, que fueron agrupados en 16 subregiones, que se llaman las subregiones PEDET, que son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En esas zonas, además de que la tierra está en el corazón del conflicto, hay otros elementos sumamente importantes, como es el hecho de la falta de oportunidades de inclusión productiva para la población habitante del campo. Y un caso eh, clarísimo es el caso de los pequeños cultivadores de coca. Eh, y me quiero referir a eso porque realmente el que estas personas hayan optado por cultivar, por tener sus pequeños cultivos de coca, pues no es porque sean una elección libre, es porque las características de esos territorios, que son territorios aislados, que no tienen vías de comunicación, que son personas en gran pobreza, que no tienen cómo tener una asistencia técnica, un crédito, cómo explotar sus tierras, pues evidentemente que lo que están es actuando de forma racional, y en economía eso es racionalidad. Yo opto por una alternativa que me permita generar ingresos para mi familia y que me rinda más frutos que otras opciones. Entonces, si yo estoy en estas tierras marginadas y abandonadas entre sembrar coca y sembrar plátano, pues yo siembro coca, porque el plátano me significa a mí una cantidad de gastos y de requerimientos que no lo puedo hacer. ¿Eso qué significa? Que dentro de la transformación estructural del campo, que es el objetivo central de la reforma rural integral, uno no podría avanzar sin tener en consideración el punto 4, porque si no hay oportunidades realmente de sustitución de cultivos que le permitan otras oportunidades de inclusión productiva a los campesinos, pues difícilmente podríamos eh, avanzar en una transformación estructural. Ahí uno puede apreciar la integralidad. Una de las eh, déficits que nosotros encontramos es que justamente no se aprecia una vinculación entre el punto 1 y el punto 4. No se aprecia que las políticas estén integradas. Nosotros señalamos, por ejemplo, cómo con los PDE, los planes de desarrollo con enfoque territorial, deberían haber explícitamente unos componentes de sustitución de cultivos que le brindaran a las personas esa inclusión productiva. Finalmente, para, para responder a, a Jaime, eh, cuando uno ve cuál es el foco que tiene el gobierno en estos asuntos, tendría que decir que en materia de, de, de cultivos ilícitos, pues realmente la fuerza que ha puesto el gobierno es la erradicación y la... Per, particularmente la erradicación forzada, lo cual va en contravía de lo establecido en el acuerdo, porque si bien el acuerdo no descarta la erradicación forzada, lo que sí señala es que se le dará prioridad a la erradicación voluntaria y a la sustitución de cultivos. Y las 100.000 familias que se cerró el gobierno Santos con estas familias inscritas para este programa de sustitución siguen siendo las mismas 100.000 porque esa, esa inscripción no se abrió nuevamente, eh, argumentando que estas familias pues todavía no tenían todos los componentes para poder hacer esa transformación. Y la fuerza la ha puesto en la erradicación forzada y recientemente el debate está abierto sobre el regreso con glifosato, con la expulsión aérea, lo cual sabemos que tiene unas repercusiones muy importantes en materia de salud para todos los seres vivos. Eh, entonces, en, y ya propiamente con la reforma rural integral, habría que decir que la mayor, el mayor foco lo ha puesto el gobierno actual es en los planes de desarrollo con enfoque territorial, hay que decir que evidente, efectivamente en este tiempo concluyó con los 16 ped se concluyó el proceso de que esos planes se convirtieron en en los PATR, que son los planes de acción para la transformación regional. Hay que decir que fueron unos procesos con una participación comunitaria sumamente importante, pero que una de las preocupaciones que tienen esas comunidades es que ese proceso participativo que tuvo tanta importancia para la formulación de los PDET y de los PATR, que el gobierno Duque decidió un instrumento para implementar los que son las llamadas hojas de ruta únicas, pues no se conserva esa participación, no se conservan esos acuerdos, no se conservan muchas de las demandas que planteó la comunidad. Ese tema de la participación es de la mayor importancia, porque eso es lo que confiere legitimidad, eh, eh, credibilidad. Entonces, Ahí hay un, hay un problema serio. Al momento, siendo 16 subregiones PEDER, solamente tenemos seis hojas de ruta ya formuladas en Catatumbo, sur de Córdoba, sur de Bolívar, Montes de María y Chocó. Es decir, todavía estamos lejos de, de llegar allá. Pero en, las, en los PEDER, en los planes de desarrollo con enfoque territorial, yo creo que hay un aspecto positivo y es el hecho de haber logrado que tanto las asambleas departamentales como los consejos municipales las adoptaran por acuerdo o por ordenanza. Yo sé, Jairo, que usted que es buen abogado, en derecho las cosas se deshacen como se hace, pero de todas maneras es muy importante ese compromiso porque sirve de un referente para la rendición de cuentas de las comunidades. Una preocupación grande que hay con los PED es que el foco está puesto en las obras PED y las obras PEDEC son una serie de obras que en número son muy importantes, los recursos son importantes, pero no tienen un alcance transformador, porque una de las cosas que se señalan, y con esto termino a manera de ilustración, es que por supuesto que para las comunidades es sumamente importante que los niños y las niñas ya tengan un puente por donde pasar y no tengan que pasar por el río y que tengan una escuela, y que tengan unos, unas sillas donde sentarse. Pero es que eso es una obligación del Estado. Es que eso se sí ha debido hacer hace mucho tiempo, y no tendría que haberse firmado un acuerdo para que los niños y las niñas puedan tener acceso a la educación. Entonces, son una serie de obras que sin duda han mejorado la vida de muchas comunidades. Pero el alcance transformador de desarrollo local, de autonomía local, de independencia, de, de fortaleza de las autoridades locales, sí creemos que falta mucho para poder avanzar positivamente. Gracias, Consuelo. Eh, Jairo, yo creo que Consuelo ha introducido un elemento que, sobre el cual nos interesa eh, ahondar un poco más en la reflexión y es esta perspectiva de la implementación territorial y lo que en su momento se denominó la territorialización eh, de la paz. En efecto, quizá una de las figuras más emblemáticas eh, de lo que implicaba esta territorialización de la paz son los programas de desarrollo con enfoque territorial, sin embargo, un poco lo que se advierte en el territorio eh, son por una parte, en efecto, eh, una crisis humanitaria, aumento de condiciones eh, de violencia y en el contexto de pandemia, aún más la precarización de las condiciones de vida de las poblaciones rurales. ¿Qué valoración te merece a ti? Eh, eh, lo que está pasando en los territorios con la implementación o la no implementación del acuerdo final de paz y particularmente un poco con el proceso que señalaba Consuelo referido a los PDT. Sí, eh, no quisiera en todo caso dejar de expresar una opinión sobre eh, las preguntas formuladas por Jaime. Eh, yo creo que los aspectos esenciales del acuerdo, en lo que hace referencia al despliegue de su potencial transformador, son aspectos que se encuentran aplazados, que se encuentran pospuestos. Si hacemos un análisis juicioso y detallado de del potencial transformador derivado de las disposiciones de la reforma rural integral, tenemos que concluir que la gran mayoría de ellas, en sentido estricto, no se han implementado y en eso me parece que coinciden la mayoría de los analistas. En el mismo sentido, tenemos que hablar de los propósitos de, de participación política y de apertura política. Los propósitos democratizadores en el campo político del acuerdo de paz también se encuentran aplazados. No fue posible siquiera sacar adelante la reforma político-electoral que estaba prevista. Consuelo ya recordaba cómo esa visión progresista que tiene el acuerdo frente al tratamiento del programa de, del problema de las drogas ilícitas es una visión que se ha ido dejando de lado y se está tratando de llevar al país nuevamente por un escenario de guerra contra las drogas. Es decir, los contenidos reformistas, los contenidos modernizantes del acuerdo de paz, vistos de conjunto, son contenidos que hasta el momento no han tenido el despliegue necesario, ¿no? Y creo que esa es una valoración de conjunto que hay que hacer, sin que ello signifique que en aspectos puntuales probablemente pues no haya cosas que mostrar, pero si uno hiciera un repaso rápido por qué ha pasado con el fondo de tierras, ¿no es cierto?, pues tendría que hablar de resultados magros. Si uno tratara de hacer un examen igualmente veloz sobre el catastro multipropósito, pues tendría que decir que más allá de los anuncios de financiación con recursos del Banco Mundial, no conocemos ejecutorias de ese catastro que se aproximen a los propósitos del acuerdo. Si uno quisiera saber cómo van los planes nacionales de la Reforma Rural Integral, pues los datos que tenemos es que hay diseños de planes, en fin. Entonces, ese es un, un primer planteamiento que me parece importante. Un segundo planteamiento que creo yo es importante para estos ejercicios de valoración que hacemos consiste en que este acuerdo de paz tiene una especificidad y es que en él se hizo un esfuerzo porque fuese traducido al lenguaje de la planeación y de la política pública. De tal manera que, los análisis que hacemos hoy no solamente son análisis que se refieren a narrativas sobre la implementación, sino que también pueden ser análisis que se pueden hacer a la luz de la evaluación del proceso de la política pública, a la luz incluso de la asignación de recursos. Aquí no tenemos el tiempo para entrar en esos detalles, pero yo simplemente quiero llamar la atención, por ejemplo, sobre algo que se señaló en el reciente informe de la Contraloría General de la Nación. Al ritmo actual de la implementación, en lo que tiene que ver con la asignación de recursos, la implementación del acuerdo requeriría no los 15 inicialmente previstos, sino 26 años. Eso ya dice mucho acerca de la calidad del Estado de la calidad de la institucionalidad del Estado, de la calidad de los procesos de planeación y política pública, lo que tiene que ver con la implementación. Y específicamente con el tema territorial, efectivamente el acuerdo tiene un componente fundamental ¿no? que, que se caracteriza o denomina como esa dimensión territorial del acuerdo por una razón muy obvia, y es que la tendencia del conflicto social y armado en Colombia pues, tuvo unas dinámicas territoriales y precisamente el acuerdo buscó en perspectiva de justicia territorial enfrentar ¿no? eh, todos los impactos que había producido el desarrollo de la guerra, de la violencia en los territorios. Lamentablemente se llegó solamente a la selección o priorización de 170 municipios. En su momento en la mesa de conversaciones se propusieron se propuso que se llegase a territorios de más de 300 municipios, pero bueno, al final se habló de los 170 a los que se refería Consuelo, los 16 PDET, en fin. Y entonces aquí hubo una visión de transformación territorial que tenía componentes políticos compensar la subrepresentación de los territorios por eso las circunscripciones especiales territoriales de paz que tenía componentes socioeconómicos por eso los programas de desarrollo con enfoque territorial y que también tenía componentes desde la perspectiva de la construcción social de la verdad y por eso el enfoque que tiene la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la propia jurisdicción para la paz también es un enfoque de carácter territorial, es decir, se buscó abordar integralmente el asunto. Cuando miramos los pedet, nos toca decirlo, reitero, sobre los presupuestos de que entre tanto se trata no solamente de disposiciones, sino de, sino de disposiciones que tienen que ser sometidas hoy al escrutinio a la luz de los parámetros, digamos, de análisis brindados por la evaluación de las políticas públicas. Si uno mira los PEDET, tiene que concluir que los PEDET del gobierno de Duque no son los PEDET del acuerdo. No hay tiempo acá, pues, para entrar a, a efectivamente a detallarlo. Consuelo incluso relataba algunos de esos aspectos, ¿no? Porque el gobierno le está presentando a la opinión pública nacional e internacional una serie de ejecutoria de obras PEDET, que serían entre tanto más de mil que en sentido estricto cuando se someten al escrutinio, reitero, juicioso, detallado, son obras, como bien se señalaba, que responden a obligaciones consuetudinarias del Estado constitucionales y legales existentes antes de la firma del acuerdo de paz. Entonces aquí se le está haciendo una trampa al país, a la opinión pública, diciéndole que hay unos pedetan andando cuando en sentido estricto lo que está haciendo el Estado es gasto público que ya tenía obligación de hacer antes de la firma del acuerdo de paz. La gran pregunta que habría que hacerse es ¿qué es lo nuevo que está transformando hoy los territorios en Colombia a partir de la firma del acuerdo de paz? Y yo creo que a partir de la firma del acuerdo de paz tendría por lo menos en mi visión eh, una, un balance bastante preocupante ¿no? Indicando que evidentemente en el acuerdo hay una, unas reservas importantísimas. Parte de la situación de violencia que se vive hoy en los territorios tiene que ver en buena medida con la no implementación integral territorial del acuerdo de paz, ¿no es cierto? Entonces, si hoy habría que hablar de, de, de, de qué hacer, ¿no es cierto? Una de las cosas importantes del qué hacer tienen que ver con la reconducción de los PEDET hacia los contenidos del acuerdo para que estos PDT efectivamente tengan unos alcances transformadores en perspectiva territorial. Gracias Jairo. Bueno, ya nos vamos acercando al cierre del programa. Eh, se ha planteado unos balances eh, que denotan la complejidad eh, que acompaña el proceso de implementación del acuerdo final de paz los desafíos y los riesgos que se enfrenta, sin embargo quisiéramos cerrar eh, preguntándoles y situando la reflexión sobre los horizontes que tiene el acuerdo final aquí se ha insistido en el potencial transformador en el potencial democratizador eh, de impulsar ciertas reformas en el 21N de 2019 uno de los puntos de la agenda de la movilización fue justamente la implementación del acuerdo en las movilizaciones que acabamos de vivir en Colombia del 28 de abril del 2021. También se vuelve a poner por parte del Movimiento Social y Popular la importancia de la paz y la importancia de la implementación a partir de estas valoraciones que ustedes han construido y de estos balances. Eh, ¿Cómo mirar ese horizonte que se abre, la vitalidad que puede seguir teniendo el acuerdo pese a las dificultades advertidas? Consuelo, por favor. Eh, gracias, Carolina. Mm, a ver, eh, yo, yo quiero señalar algo para, para iniciar esta, esta última ronda, porque yo pienso que la sostenibilidad del acuerdo, el horizonte del acuerdo, eh, evidentemente tiene como responsable principal al gobierno que le corresponde eh, cumplir con los compromisos y al siguiente sobre la base de lo construido, continuar e ir formulando políticas públicas, pero sobre todo haciéndolas realidad, porque en formulación podemos tener todo, pero el asunto es cómo se ejecuta. Pero no es solamente responsabilidad del gobierno y del Estado, yo creo que también es una responsabilidad de la sociedad. Y, y yo sí pienso que hay unos aspectos que han avanzado, que le nos pueden dar optimismo, como es todo el, el aspecto relacionado con el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Que a pesar de los distintos intentos que desde el Legislativo, en particular el partido de gobierno ha hecho y continúa lanzando propuestas para modificar el contenido, no lo ha logrado hacer. Y al momento, la apertura de los macrocasos, los resultados que ya está presentando, el hecho de que la Comisión de la Verdad ya en noviembre entregue su informe final, eh, el avance en los planes nacionales y, regional, y regionales de la unidad de búsqueda, eh, yo creo que ahí hay ganancias, eso hay que consolidarlo. También creo que la participación es otro asunto, creo que Jairo lo mencionaba, o Carolina, cómo realmente en estas manifestaciones y protesta social que se había iniciado desde el 19, a todas luces es un escenario y un clima, digamos, eh, que ha permitido la, la, el acuerdo una mayor apertura y que desgraciadamente la no modificación del de, eh, carácter de intervención en materia de seguridad ha llevado a un tratamiento totalmente represivo en la mayor parte de estas movilizaciones. Eh, pero yo creo que, si a mí me preguntan por el horizonte, yo creo que el principal reto que hay para poder avanzar en la implementación del acuerdo es mejorar las condiciones de seguridad en los territorios y particularmente las condiciones de seguridad para los pueblos étnicos que están siendo sumamente lastimados y de igualmente la defensa de la vida para sí. las armas y se comprometieron a integrarse a la política y de igual manera todos los liderazgos en materia de eh, derechos humanos, de sustitución de cultivos, porque realmente es muy preocupante el hecho de que esta inseguridad en los territorios derivada de múltiples factores, de múltiples factores. Eh, esto es multicausal. Si no se avanza realmente en esas garantías de seguridad, se van a seguir presentando los hechos que cada vez están cobrando más fuerza como es el desplazamiento, el confinamiento, el asesinato a combatientes y el asesinato a defensores de derechos humanos. Pero déjenme decirles una cosa que me parece sumamente importante. Ustedes eh, muy seguramente conocieron el informe de la Misión de Naciones Unidas, el último que hizo al Consejo de Seguridad, de marzo a junio. Y realmente sorprende el hecho que... Del total de municipios del país, que son 1.100 algo, realmente está concentrada, concentrada, los altos niveles de homicidio solamente en 25 municipios. Eso significa que el acuerdo de paz ha tenido resultados. Y en esos 25 municipios donde se presentan las más altas tasas, 20 de esos municipios son pedet entonces, efectivamente, si uno une las condiciones de inseguridad, pero también un elemento de contexto ya mencionado, como es la pandemia, uno sí tiene que decir, diablos, ¿cómo es posible que son solo 25 municipios y que esos 25 municipios no haya habido una estrategia integral para poder hacer una transformación que cree condiciones y amplía oportunidades, que es allí donde está el eje de la seguridad humana, no la seguridad de entrada y salida de los territorios con fuerza militar. Son 25. Entonces, ¿por qué? Si se hubiesen desarrollado más los PDEF, si se hubiera cumplido con los planes nacionales para la reforma rural integral, que ya hay formulados 10, faltan solamente 6, si se hubieran dado oportunidades de inclusión productiva en materia de sustitución de cultivos ilícitos, yo creo que otro sería Alcantar. Pero ahí yo quiero señalar adicionalmente a que son solamente 25 municipios, como cuando uno mira, por ejemplo, en materia de desplazamiento, desde, desde la firma del acuerdo y los eh, departamentos más azotados que son Antioquia, Nariño, Cauca y Norte de Santander, se siguen repitiendo también en confinamiento. En confinamiento se le añade Chocó y Valle del Cauca. Y cuando uno mira el asesinato de excombatientes, también el mayor número de excombatientes asesinados han sido Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta. Y eso se repite con defensores de derechos humanos. Y en los defensores de derechos humanos de asesinados son Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Valle debemos ir cerrando, los... perdón, te interrumpo, pero debemos ir cerrando. Entonces, un poco la pregunta es esa. Yo creo que uno tiene que eh, afinar el, el, la propuesta, porque eso nos puede llevar a unas exigencias como sociedad, de poner el foco en las garantías de seguridad, pero acudiendo a crear unas condiciones de transformación que brinden unas oportunidades diferentes. De otra forma, esto puede persistir. Gracias, Consuelo. Jairo, por favor. Sí, desde mi punto de vista, pues, eh, mirando en perspectiva, es evidente que hay una necesidad de reavivar el acuerdo de paz. Aquí no se pueden hacer, a mi juicio, análisis del vaso medio lleno o del vaso medio vacío, sino del vaso como está. Y el vaso como está indica que si el acuerdo no es reavivado, el acuerdo, reitero, puede entrar a ser parte de aspiraciones históricas aplazadas. Para reavivar el acuerdo de paz, evidentemente, se necesitan condiciones políticas favorables. Estos años que han pasado han demostrado que cuando hay gobiernos que son adversos a los contenidos y a los propósitos, en este caso de un acuerdo de paz, difícilmente se puede avanzar en lo que estaba pactado originalmente. Yo creo que la evidencia es más que suficiente. Ese es un primer aspecto. Y hay, el, y hay datos interesantes que hablan como a favor de esa de esa posibilidad y de esa perspectiva. Sobre todo, yo destaco el hecho de que en la reciente rebelión social que hubo en Colombia, en los meses de mayo y de junio, el acuerdo de paz también entró a ser parte, digamos, de la agenda eh, social y ciudadana que estuvo puesta en las calles, en los centros urbanos, eh, grandes centros urbanos, pero también en las ciudades intermedias e incluso en los municipios de este país. Digamos, eso habla bien, ¿no? Desde luego que tengo claro que al mismo tiempo se trata de una disputa intensa. En estos años se han evidenciado las resistencias sistémicas digamos, frente al acuerdo y frente a la implementación. Punto número uno. Punto número dos. La perspectiva del acuerdo de paz con las FARC está en función de los propósitos de paz completa. Lo que aquí se ha demostrado también en estos años que han pasado, es que al no consolidarse una posibilidad de solución política con el Ejército de Liberación Nacional en su momento, entre tanto incluso habría que decir, hay más organizaciones eh, algunas que retornaron al alzamiento armado. Esa se ha demostrado que no haber podido consolidar un, una solución política con el ELN, pues termina afectando la implementación en su conjunto, y en el mismo sentido el propósito que se tuvo años atrás del sometimiento de estructuras criminales de carácter paramilitar fundamentalmente ellas, aunque no exclusivamente, ¿no es cierto? Ese, ese propósito que se tenía que tampoco se pudo decantar en, en, en estos últimos años, pues es un propósito que sigue aplazado de tal manera que creo yo que en la idea de superar condiciones, digamos, de ejercicio de la violencia y de continuidad de la violencia, persistir, persistir en paz completa es una necesidad urgente para este país. Y termino señalando lo siguiente, en lo que concierne específicamente con el acuerdo de paz, dadas esas características eh, que le he señalado eh, de los esfuerzos por traducirlo al lenguaje del lenguaje de la planeación y la política pública, que hay que hacer creo yo, en la, en la idea de reavivarlo, punto número uno actualizar el plan marco de implementación, a cinco años del acuerdo la trayectoria de, de implementación no corresponde con lo originalmente planteado y eso obliga a sentarse a actualizar el plan marco y hacer proyecciones desde el presente punto número, punto número dos en esa misma dirección Avanzar en lo que serían diseños específicos de un capítulo específico en el próximo Plan Nacional de Desarrollo de la Implementación del Acuerdo de Paz, según las disposiciones derivadas del Acto Legislativo 01-2016 y lo establecido en el propio acuerdo. Punto número tres. Es urgente reconducir los programas de desarrollo con enfoque territorial hacia los contenidos bajo los cuales ellos fueron concebidos. No podemos seguir aceptando como sociedad que una simulación de la implementación territorial se presente como si se estuviese implementando el acuerdo de paz. Punto número cuatro, me parece importante en esa misma dirección, revisar todo el tema del seguimiento a la ejecución, de, no, no solo a la ejecución, a la asignación de recursos para la implementación y a la ejecución de esos recursos. Todo eso se condensa en una figura que creó el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, artículo 220, trazador presupuestal para la paz. Ahí hay unos elementos importantes del análisis que nos permiten señalar y afirmar es posible, en todo caso, ¿No es cierto? También hacer un acercamiento desde la perspectiva presupuestal, de la planeación presupuestal, de la programación, pero también desde luego de la ejecución. Y obviamente reavivar el acuerdo significa reavivar algo que está también prácticamente moribundo. El enfoque de género del acuerdo, más allá de las narrativas, ¿no es cierto?, está ahí quieto y otro tanto como lo han demostrado numerosos análisis, también el enfoque, digamos, étnico que tiene el acuerdo. Es decir, evidentemente hay posibilidades, ¿no es cierto? El acuerdo sigue vigente, el acuerdo está instalado en la sociedad colombiana, es un bien común de la sociedad colombiana, pero necesita de unas condiciones políticas favorables para que se pueda implementar en los términos en los cuales fue, fue concebido. Jaime, el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Consuelo. Muchísimas gracias, Jairo. Creo que quedan sobre la mesa varias cuestiones que son muy importantes que quiero destacar a manera de síntesis. Primero, tenemos que trabajar para que haya un gobierno efectivamente comprometido con la implementación del acuerdo de paz. Eso es fundamental, ya lo dijo Consuelo el gobierno es el principal responsable en la implementación del acuerdo de paz desde luego se necesita movilizar y conseguir un respaldo ciudadano significativo no solamente para conseguir ese gobierno sino para garantizar que una vez instalado se avance en esa dirección segundo lugar Paz completa hay que avanzar en la negociación con el ejército de liberación nacional y hay que además desarrollar políticas eficaces, orientadas a desmontar el paramilitarismo, que no solamente ha sobrevivido, sino que ha tomado nuevos rumbos en las condiciones que se le han abierto en los últimos años. Y yo diría que finalmente todo esto conduce a lanzar una alerta temprana, como diría antes, de la Defensoría del Pueblo. Estamos en un momento crítico de la implementación del Acuerdo de Paz, a pesar de los avances que reclama el gobierno, pero estamos en un proceso de desnaturalización y de desarticulación del acuerdo que amenazan sus efectos transformadores, que se ofrecieron como una posibilidad de abrir para Colombia un periodo reformista como no lo había tenido nunca antes en su historia. Muchísimas gracias a Consuelo, muchísimas gracias a Jairo eh, por habernos acompañado en este programa y los dejo con Carolina para que nos despidamos. No, muchas gracias, Jairo, Consuelo eh, y Jaime. Bueno, esperamos que, que los elementos de aquí contribuyan a, a este debate y los esperamos en las siguientes emisiones. Bueno, hasta luego.